Continuar. Vale, Se me sigue oyendo, ¿no? Sí, se te escucha. Juan, Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el ciclo de... Vamos a continuar con el ciclo de conferencias sobre inteligencia artificial del Máster en Ciencia e Ingeniería de Datos. ¿vale? Hoy tenemos una charla muy interesante. Es una charla que además toca un aspecto transversal y que evidentemente es una temática importante a considerar dentro del desarrollo de algoritmo de inteligencia artificial y en, en general el desarrollo de aplicaciones también. ¿eh? Decir que es, una, es un contexto muy transversal, pero lo vamos a centrar, gracias a que tenemos un, un ponente magnífico en estos, en estos temas, lo vamos a centrar en la inteligencia artificial inclusiva. de acuerdo entonces Vamos a ver un poquito eh, en la charla eh, que nos va a, a, a dar eh, don Juan José Esquimano Otero, que es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria es responsable académico del proyecto SHAR, STAR, que es un proyecto de ciclo formativo de formación profesional. Juan, Juanjo, perdona que, que tenga, tengo confianza con el ponente, es miembro de la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática, codirector del área IAI de Inteligencia Artificial Inclusiva y director de Alianzas Estratégicas de Odisea IA, que es un observatorio de desarrollo de impacto social y ético de la inteligencia artificial, que es bastante conocido en el ámbito... Eh, nacional y, y cada vez más en el ámbito internacional. Además de ser autor de múltiples artículos de investigación y difusión relacionados con el uso de tecnología como herramienta contra la exclusión social y con innovación tecnológica aplicada al aprendizaje. Eh, como detalle adicional que yo le conozco hace tiempo también, puedo decir que también es un poeta con, con varios poemarios publicados y, y es especialmente <ríe> productivo en el área. ¿eh? Entonces bueno, voy a dejar paso a, a Juan José que nos despida un poquito el comienzo de la charla y, y empezamos porque realmente es un, es un tema especialmente interesante yo creo que, que hemos acertado con una temática que no es tan tecnológica tan técnica como como, como, solemos, como solemos hacer cuando quieras juanjo eh, pues eh, empezamos quieres mm, preséntate un poquito o como ya te he presentado yo <risa> elige tú <risa> no, la, no, la intervención no, me has presentado estupendamente sí es es, eh, es ideal ¿no? bueno yo voy muchas gracias por cierto a, a la uned en general a la facultad de informática en particular y más concretamente a, a su decano rafael pastor por a rafa por invitarme y permitirme estar aquí y bueno pues, en este tipo de cosas yo voy a intentar hacer caso siempre a lo que me dice mi mujer que es por favor juanjo eh, abur es pronto <ríe> para, para que no sea muy largo no defrauda lo antes posible ¿no? Y entonces va, vamos, a hacer una, vamos a hacer una charla un poco, no, no, no demasiado larga a mi juicio, pero creo que profunda, o por lo menos esa es la intención, que, que lleve a la reflexión. No, no, no va a haber código eh, en, en, en la charla, pero sí conceptos creo que potentes. ¿no? Vamos allá. El título es Inteligencia Artificial Inclusivo ¿no? o un, un Uso Responsable de Inclusión y Buenas Prácticas vamos a ver qué significa esto, ¿no? Para hacerlo va, vamos a, a intentar no sé si conocéis eh, el, un, una serie que se llama Black Mirror donde cada cada capítulo es en realidad un mundo una, una propuesta de un mundo distópico la verdad es que ya de mundos distópicos vamos bien servidos con, con la realidad pandemia guerra en Europa etcétera tenemos distopías a, suficientes como para llenar un montón de series, pero Black Mirror tiene una característica que creo que es interesante y que va, vamos a utilizar esa música, no la misma letra, pero sí la música en, en esta charla, que es recoger un aspecto actual de la tecnología en su estado actual, eh, estresarlo, es decir, hacerlo crecer y con eso dibujar un, un mundo donde ese aspecto concreto ha crecido. ¿no? La mayoría de los capítulos de Black Mirror la mayoría, no todos, pero la mayoría, el, el, el mundo, el entorno, la sociedad que dibuja podría ser la, actu la igual que la actual, salvo tal vez por un detalle que es el que quieren decir, eh, dopar, no darle, de, eh, darle vitaminas a, a un aspecto tecnológico y su impacto en cómo, en cómo puede construir una nueva sociedad. Porque esto es lo que ocurre con la tecnología en general y en particular con la tecnología como, una tecnología como, como la inteligencia artificial que tiene la capacidad de, de hacerse tan, tan, tan líquida que, que se impregne, que impregne toda la sociedad y, y, y reconstruya enlaces o, o, o destruya otros y, y construya nuevos enlaces para hacer una sociedad un poco o no tampoco diferente solamente por ese asunto. ¿no? Entonces, con este concepto vamos a intentar imaginar algunos futuros posibles estresando algunos, algunos eh, estados actuales de la tecnología para luego volver al, al, al día, el día de hoy e intentar descubrir o, o dar algunas ideas o algunas sugerencias de qué hacer hoy para que esa distopía no funcione, no, no, no sea real o, o para que ese mundo tan bonito sí que lo sea. ¿no? Entonces, básicamente, siguiendo así... Encontré este vídeo, no sé si lo veis, es muy muy corto, no sé si lo conocéis, es muy corto y, y lo, lo vamos a poner, lo vamos a ver dos veces, una de, del tirón y luego otra para pararlo en algunos momentos concretos y aprovecharlo para hacer cosas. ¿no? Ojo, no se escucha, pero bueno, yo creo que el, el, el concepto El, el, se ve. el, el sonido no, no es importante. Vale, no, el, el sonido era solamente, ahí se está quejando la niña y luego se oye se oye ruido de fondo, no hay nada. ¿no? Voy a volverlo a poner, eh, no sé si, si alguien lo había visto ya. Mm. La verdad es que tampoco sé si tengo, si, si, si, si alguien, si, si hay preguntas o no, eso no lo sé. ¿no? Pero voy a volverlo a poner y voy a pararlo en, en un par de sitios. ¿no? Bien, aquí tenemos, lo paro aquí, ¿no? el, el texto que pone abajo: si naciste en el 2020, todo parece un dispensador de gel. Esto es un, un dato interesante que, que nos hace pensar, imaginemos que esta niña fuera una que de alguna manera lo es, ¿no? Una, un desarrollo de Machine Learning, ¿no? que, que aprende analizando los datos, ¿no? Incluso de Deep Learning, ¿no? Que aprende analizando los datos y buscando relaciones entre datos en múltiples contextos, ¿no? Esta, esta niña se ha nacido en el 2020, ha, ha identificado un, una funcionalidad, una, un, algo que hay que hacer con una serie de objetos que tienen una forma y ha identificado esa forma de dispensador de gel como un dispositivo que puede tener muchas formas, pero que cumple una función. Siempre hay que acercarse a él, hay que poner la mano debajo y luego hay que frotarse una mano con la otra. Esto es lo que ha visto. no entonces En este, en este caso, eso lo ha visto tantas veces, ha tenido una, un, un dataset de entrenamiento tan grande que lo tiene súper interiorizado y entonces vamos a verla como... Cómo actúa en consecuencia, ¿no? El, el, el mensaje lo tiene claro. Aquí tenemos un, un algo que ha identificado como un dispensador de gel. Luego avanza, no sé, frota las manos como corresponde, porque es lo que hay que hacer. Aquí tenemos otro, perdón, otro. Ahí, esto no. Ahí tenemos otro dispensador de gel desde su punto de vista. Lo de pararlo bien, lo de. Y ahí se va. Ahí tenemos otro dispensador de gel esta vez. ¿no? Perfecto. Otro más. Otro más. Todos son dispensadores de gel porque en su, en su base de datos de entrenamiento todos eran dispensadores de gel. Hasta que se encuentra efectivamente aquí con un dispensador de gel de verdad. <ríe> y, y se enfada. No lo habéis oído, pero ahí está protestando. Mm, hace un ruido de protesta, ¿no? Porque este es, este es un dispensador de gel. Pero tiene una característica que no tenía los otros y es que no lo puede usar porque está demasiado alto. No puede hacer eso que tiene que hacer, que es tocarlo por la parte de abajo fundamentalmente y para luego poderse frotar las manos. Entonces, como es una buena inteligencia no tan artificial, está, eh, se da una, da una vuelta intentando llegar a, a hacer lo que tiene que hacer y como no lo consigue pide ayuda. no bueno, pues esta, esta, esta niña está viviendo un momento Black Mirror en su entorno y es que ha encontrado un montón de dispensadores de geles utilizables y un dispensador de gel mal diseñado desde su punto de vista. ¿no? Desde el punto de vista de cualquiera de nosotros, lo que ha pasado es que hay un dispensador de gel bien diseñado, que está tan bien diseñado que no permite a los niños tan pequeños usarlo. Eh, y luego hay un montón de falsos positivos ¿no? para nosotros, pero nadie le había explicado a esta, a esta pequeña que lo que tenía que ocurrir era lavarse las manos con, con, un, con una sustancia que salía de ese dispositivo. Ella solo veía lo otro. ¿no? Y esto nos va a pasar muchas, muchas veces cuando desarrollemos o cuando desarrollamos eh, o, y cuando usamos dispositivos basados en inteligencia artificial de uso general. ¿no? Cuando es un dispositivo basado en inteligencia artificial con un propósito específico, pensado en que lo usen eh, profesionales o expertos o un colectivo para hacer una tarea concreta para el que ese colectivo, esos profesionales sean han entrenado, eh, todo va a ir bien y, y se puede diseñar sin tener en cuenta muchas cosas del contorno porque el, la, el adiestramiento, la adaptación, la, la formación eh, a, a, ...harán que todo vaya bien, pero cada vez hay más dispositivos o desarrollos, servicios y productos basados en inteligencia artificial... ...pensados en ser de, de gran consumo, que son para la sociedad en general, no para un colectivo en concreto. Y entonces ya no podemos de, de, de, eh, eh, asumir que, el, que la intuición, que el, que el contexto resuelve, ¿no? porque nos vamos a encontrar situaciones con, con usuarios que son como esta niña... Y, y, y, y falsos dispensadores de gel que son como nuestro propio eh, dispositivo que le van a confundir. ¿no? Entonces, es, esto empieza eh, es un, un toque de atención de cuidado. No es lo mismo desarrollar eh, dispositivos o servicios o productos de inteligencia artificial de propósito específico para un colectivo de profesionales entrenados que, lo, que dispositivos y servicios de inteligencia artificial diseñados para la sociedad en general, porque entonces habrá el equivalente a este niño. ¿no? Otro problema que, que, que habría que apuntar también, este es como un, un, un black mirror hacia atrás. ¿no? Hay estos, estos dispositivos que todos conocemos bien o, o súper muy bien, eh, se llaman teclados, y, y, y hay una, hay varios estándar, pero hay un estándar hay un estándar de teclado que, que se llama el teclado como estos dos, que se llaman QWERTY, se llaman así por la colocación de, de las letras, de la fila superior de las letras, QWERTY, Q, W, -E R, T, -Y, y, y están diseñadas así, o sea, está la Q, luego la W, luego la E, luego la R, luego la T, así, en realidad por un por un, una decisión que ya una solución a un problema que ya no existe este, el, la primera vez que aparece un teclado de este estilo es con las es a finales del siglo XIX con las máquinas de escribir y luego durante la primera el primer tercio el, o la primera mitad del siglo XX también entonces las máquinas de escribir convencionales no sé si ¿Alguien ha visto alguna? Yo sí, pero no sé si alguien mmm, no ha visto ninguna, pero si, si, si veis una convencional, eh, el, el, eran muy mecánicas. ¿no? La, la idea es que tú pulsabas una tecla, esa tecla empujaba una varilla de metálica que tenía un tampón eh, con el dibujo de la letra, que se movía, impactaba contra una cinta... Eh, de, de, con tinta o con polvitos de carbón, como si fuera un tóner pero en cinta, ¿no? y eso impactaba contra, la, contra el folio y se quedaba escrito. no Y luego cuando soltabas la, la tecla, esa varilla tenía que volver a su sitio y pulsabas la siguiente tecla y iba a la segunda varilla. Entonces, este teclado y se diseñó así para, hacer, para disminuir la probabilidad de que dos varillas, una que estaba volviendo a su posición de, de descanso y otra varilla que iba a impactar la siguiente letra, se encontraran y se trabaran y se quedará obstruida. ¿no? Entonces, está colocada de tal manera que las varillas, más probable, que más probablemente se iban a usar juntas en idioma inglés, eh, iban a, a partir de, de posiciones más separadas. ¿no? Hay quien dice, aunque no hay, no hay estudios concluyentes, pero sí que hay, eh, hay quien dice que está, preparado, está puesto de tal manera que es, ahora mismo que no hay varillas, ¿no? Eh, la, la peor forma posible para utilizarlo. De, desde el punto de vista de la velocidad colocada de otra, veloc de otra manera, se conseguiría una mayor velocidad de tecleo y las lesiones. Como esta combinación hace que dos letras que están que probablemente se van a usar una después de la otra van a estar muy separadas, hay que hacer movimientos con los dedos que pueden provocar lesiones ¿no? en, en, en, los, en los tendones, en el músculo, en, en, la, en las manos, en las, en las muñecas y así. ¿no? ¿Por qué usamos entonces este teclado QWERTY? ¿no? Si, si parece que no es, es lo mejor, si ya no hay varillas, ¿por qué aquella solución que fue muy buena eh, ahora la seguimos usando? Pues... La verdad es que se han hecho otros intentos para usar otros teclados. Por ejemplo, existe otra, otra combinación de teclado que se llama Borac, en honor al, al, al investigador que lo, que lo, que lo planteó. ¿no? Donde la línea central, lo que tiene en la línea central, ah, no veis mi teclado, a ver, aquí. La línea central, lo que tiene son las teclas que más, más veces se usan. 70% en idioma inglés, claro. Y la, la línea superior, las una colección de las segundas más usadas, y abajo las menos usadas, ¿no? Un 8%. En el cuerpo, fijaos que están distribuidas de una forma bastante diferente, más, más uniforme, y la, la línea que más veces se usa es justo la línea superior, 52, con lo cual... Si colocamos los dedos en la línea superior para asegurarnos que estamos cerca de la que probablemente me va a tocar eh, pulsar a continuación y tengo que pulsar una de la línea de abajo, tengo que forzar un poco la mano y eso puede provocar a la larga algunas lesiones. Por eso este parece más ergonómico. Sin embargo, no ha triunfado y no ha triunfado por, por mmm, una cosa, ¿no? básicamente, y es... Eh, la pereza que a todo el mundo tiene a, para volver a, cuando ya se ve utilizar un teclado, empezar a apagar la curva de aprendizaje para usar el siguiente, aunque al final la promesa sea hacerlo mejor. ¿no? Y esto es un efecto curioso, que es cuando es algo así como que el conocimiento se convierte en un lastre. ¿no? Lo que sé hacer ahora se convierte en un lastre que me impide aprender lo nuevo, porque supone mm, re, eh, renunciar o desperdiciar el tiempo que invertí en aprender lo que sé ahora. ¿no? Y este es un peligro que tenemos en, en todo, siempre, este, este elemento es, es, es, existe siempre, en algo como el teclado, que ha, ido, ha sido una evolución paulatina desde el siglo XIX, el primero, luego el XX ahora estamos en el 21, ya no hay eh, máquinas de escribir, ahora no hay varillas, pero en los años 60 o 70 del siglo pasado todavía había máquinas de escribir, con lo cual tenía mucho sentido que fuera en el mismo teclado. Pero esta, esta sensación de, de conocimiento como lastre eh, no tiene ningún sentido eh, cuando vamos a hacer cosas que nuevas. ¿no? Y, y, y entonces hay que tener cuidado en, en no... Utilizar analogías o conocimiento de un tipo de tecnología en otro tipo de tecnología que es completamente nuevo eh, y no traernos teclados cuertis de allí. no Traernos solo, eh, por poner así un ejemplo más propio de la hora para la merienda, traernos solo jamón, no el tocino ¿no? De, de, de la analogía, ¿no? solo la parte, la parte comestible. ¿no? Porque si no, tenemos el riesgo de importar demasiados eh, teclados cuertis de otras analogías de otras metodologías de desarrollo de software o de otras metodologías de ingenieriles hacia la inteligencia artificial que podría tener un, un desarrollo distinto ¿no? ahí es que conviene hacer las cosas bien a la primera para no hacer eh, estos teclados cuertis ¿no? bueno vamos a intentar Seguimos en el modo eh, eh, Black Mirror, ¿no? en el modo futuro, y vamos a intentar ah. pensar en esta situación que, que nos han eh, dibujado una y otra vez como un futuro posible, no, no demasiado lejano, donde hay un coche que, que se mueve, como veis, por una calle, pero sin conductor, ¿no? Entonces, este, este coche tiene un, una, una, una cámara o varias que analizan el entorno e identifican en el entorno una serie de elementos que hay que tener en cuenta, que hay que vigilar. ¿no? En el suelo eh, dibuja áreas de por aquí eh, no se debe ir. Este coche debe moverse por esta parte de aquí verde en la derecha y tiene aquí una señal que que es un elemento que he identificado como que tiene que hacerle caso, tiene que analizar cuál es. Aquí hay un elemento un móvil que tiene también que valorar su trayectoria, su velocidad para tomar decisiones y no atropellar al peatón en este caso. Y aquí hay un elemento móvil también que es otra velocidad, otro otro otra dirección y está en la zona roja. En principio... Eh, este no se va a encontrar con el de frente, pero, pero tiene que vigilarlo por si acaso. Aquí ha agrupado, aquí hay un pequeño error en este análisis, porque ha agrupado dos elementos en uno, porque no ha sabido muy bien este analizador el separar, pero vamos, como este elemento peatón seguramente vaya hacia la izquierda y se separe de este movimiento, este elemento coche, que seguramente vaya hacia abajo, en algún momento se convertirán dos, pero ahora mismo es uno solo y tiene que analizar esto. Vale, perfecto. Esto, esto está muy bien y esto lo, lo puede hacer la inteligencia artificial, el detectar todos estos elementos y, y programar el coche, decidir la siguiente movimiento del coche atendiendo a las condiciones del tráfico y de la vía. Esto lo puede hacer perfectamente. Y ahora la, la pregunta es aquí, para empezar, aquí vamos a hacer. Esto para no traernos un efecto QWERTY, ¿no? un teclado QWERTY. Fijaos que si esto fuera un, un coche autónomo ya del futuro, Black Mirror, estamos unos años ya, esto ya está súper implantado, es lo normal. Eh, aquí no hace falta un conductor, con lo cual tampoco hace falta eh, nadie que vea. ¿Mm? Así es que habría que pensar, cuando se hace, cuando hacemos, trabajemos en, un, en el desarrollo de, de, un, de un coche así que este coche lo puede lo puede ocupar porque no es conducir sino ocupar una persona ciega una persona que tenga problemas de vista o que esté dormido o que esté entretenido en otra cosa porque él no tiene que tomar la decisión la toma el coche no es como, un, como igual que puede tomar un pasajero un taxi no y aunque sea ciego no pasa nada no pues eh, aquí sería lo mismo no entonces de, el, esta pantalla aquí vemos esta pantalla que es la que está informando a los, a los ocupantes del coche de la situación del tráfico, del de análisis que ha hecho. Esta pantalla es un teclado QWERTY para una persona ciega. no Sí va a informar a los de dentro menos al ciego. no Al ciego no. Con lo cual habría que, que analizar cómo hacer para que este tipo de dispositivos, si realmente creemos que va a ser para el uso general, claro, si esto va a ser solo para un uso concreto, pues hay que entrenar a los del uso concreto. no Pero si es para uso general... ¿Cómo hacer para que no nos basemos tanto en la vista si, y lo puedan utilizar las personas ciegas? O no nos basemos en, en, en elementos que tengan que ver con unas capacidades que no están en el 100% de la población. ¿no? Que no hagan falta manos o que no hagan falta... Eh, capacidad cognitiva como para entender esta pantalla. ¿no? Y puede utilizarlo un menor de edad o una persona eh, con Alzheimer. ¿no? Porque si no, estaremos trayendo un elemento como el teclado QWERTY. Para conducir un coche, tradicionalmente es muy importante ver las condiciones de la vía, pero para, para pilotar o para ser un pasajero de un coche autónomo no es necesario, no es tan necesario. El, el, el, como, como la vista no ver, ver la calle de hecho este, este este cristal podría desaparecer y convertirse en su lugar en, en una pantalla o en un o en un elemento en un elemento más resistente por si que hay un impacto a pesar de todo pues que no que, que, que sea más seguro ¿no? porque ya no haría falta ese cristal no este cristal de nuevo sería como otro Teclado QWERTY, ¿no? Que nos traemos. Con lo cual es muy fácil el, el que cuando hagamos hacemos un desarrollo de inteligencia artificial o de otra cosa, pero ahora estamos con inteligencia artificial, que va a sustituir una funcionalidad, sin querer, sustituyamos la funcionalidad con sus teclados QWERTY asociados, ¿no? Y eso es peligroso porque perderemos una oportunidad. Claro que para eso, para una cosa que puede venir bien es intentar definir qué es inteligencia artificial. No, no voy a definirlo yo en esta charla, si no, no sería corto y tardaría mucho más en defraudar de lo que mi mujer me pide que haga. ¿no? Pero para seguir en esta, en esta charla, vamos a utilizar una, una definición, algo parecido a esto: una serie de tecnologías diversas que trabajan de forma conjunta para que las máquinas puedan, fijaros que he puesto sentir, entre comillas, comprender, entre comillas. Aprender ya no tiene comillas y actuar tampoco. ¿no? Y el como si fueran humanos tampoco tienen, tienen comillas porque el, el cómo me sirve de comillas. ¿no? Sentir y comprender lo hemos puesto entre comillas porque en realidad la inteligencia artificial no necesita, ni pretende tal vez, que la máquina sienta o comprenda, sino que parece que siente y parece que comprende. Es decir, que un, lo que pretendemos es que un observador humano eh, diga, pues parece que. Que ha sentido miedo, ha sentido amor, ha sentido odio, ha sentido... Que, que identifique sentimientos, ¿vale? No hace falta que lo sienta, basta con que lo los aparente, ¿no? Y comprender lo mismo, ¿no? No es que tengas que comprender al otro, ¿no? La máquina, el eh, eh, chat GPT no tiene por qué comprender tu, tu pregunta, ¿no? Lo que tiene que hacer es que a mí me parezca que, la, que lo ha comprendido porque la respuesta que me da tiene sentido con la pregunta que le he hecho, ¿no? Entonces aquí... Para la inteligencia artificial en general y la inclusiva en particular, eh, me gustaría de nuevo hacer una analogía, igual que hemos hecho con Black Mirror, pues ya abandonamos el elemento Black Mirror y, está, y volvemos al día de hoy. ¿no? Eh, do, tomar prestado de la naturaleza dos principios, ¿no? dos principios activos, ¿no? dos principios de acción de la naturaleza. El primer principio es el principio de la ventaja competitiva que quiere decir que tiene que ver con, el, con la teoría de la evolución de Darwin y luego con todo con un montón de cosas más, que consiste fundamentalmente en que si aparece un elemento que hace las cosas de una forma diferente y esa forma diferente, un órgano con una forma diferente, un, una forma diferente de, de, de correr, de saltar, de, de ver o de capturar alimento o lo que sea, si, si esa forma diferente eh, le supone al individuo una ventaja competitiva, lo más probable es que se propague y al final acabe siendo esa la característica fundamental de esa especie, de esa forma de vida, pasadas unas cuantas generaciones. ¿no? En inteligencia artificial ocurrirá lo mismo. Si, si hacemos un dispositivo basado en inteligencia artificial que simule, que, que imite que, eh, algo que se ha hecho antes con otras tecnologías que no son basadas en inteligencia artificial y eso supone una ventaja competitiva, lo normal es que esa forma de, de hacer las cosas es la que progrese y, y sea la, el nuevo estándar después y se abandonen otras formas. ¿no? De la misma manera que ahora es, se escriben muchísimos más poemas, por, por porque me ha descubierto Rafa mi, mi gusto por la poesía, con un teclado de ordenador o con un teléfono móvil, ...que con una máquina de escribir ¿no? o con un boli, porque supone una ventaja competitiva ¿no? para escribir. Ese es el primero. Así es que lo que hagamos de inteligencia artificial para la sociedad en general, si sale mal el mercado la rechazará y dirá esto no lo voy a usar ¿no? y si sale bien eh, será el nuevo estándar. De hecho... La inteligencia artificial suele ocurrir que los, los dispositivos o sistemas de, de inteligencia artificial que salen un día determinado y tienen éxito, a la vuelta de un periodo corto, son tan comunes que ya no se llaman de inteligencia artificial, ya se asumen como el estándar. Es que no había, es, es la forma de hacerlo, ¿no? Es un ejemplo, los navegadores son un ejemplo de ello, ¿no? El, el, el decir cómo llegar a un sitio con un navegador desde un teléfono móvil. Pues poca gente ya se da cuenta de que lo que hay dentro son algoritmos de inteligencia artificial para, para optimizar el camino, para darse cuenta de, de cómo llegar de un sitio a otro y de cómo detectar que el usuario no ha hecho caso y se ha, se ha ido por otro sitio y recalcular, ¿no? Porque se considera lo normal. ¿no? Vale, pues este se llama el principio de ventaja competitiva. Si hacemos las cosas de una determinada manera, lo convertiremos bien, lo convertiremos en el nuevo estándar. Y el segundo principio es un poco más quizá forzado, es, es prestado de la física cuántica y le vamos a llamar principio de la, incertidumbre digital, de la incertidumbre digital. El principio de incertidumbre dice que no podemos conocer a la vez la posición y el momento de una partícula subatómica. Es decir, que si, que si conseguimos atrapar y saber exactamente dónde está, digamos, un electrón, entonces es imposible que sepamos hacia qué lado está girando sobre su eje, cuál pues es el spin del electrón. Y en, entonces, trayendo prestado esto, el principio de incertidumbre digital vendría a decir que no podemos saber exactamente eh, el, el, el conjunto de datos, la, la, la información, el conocimiento que hay en un conjunto de datos y cómo se usa ese, ese, ese conocimiento en un dispositivo de inteligencia artificial. Eh, para la siguiente acción, para generar nuevos datos. Porque los propios, el asunto es que cuando hago un, un dispositivo con, con de Machine Learning que trabaja sobre un, un dataset, de ahí aprende y gracias a lo que aprende acciona, hace alguna acción que produce datos nuevos, que alimenta el dataset, esa acción ha hecho que cambien los datos. ¿no? Y al cambiar los datos, los datos que había... Eh, que le llevó a tomar esa decisión, ya son diferentes y a lo mejor ahora la decisión que toma es otra diferente o debería haber sido otra diferente a la luz de los nuevos datos. Esto es lo de no poder conocer a la vez los datos que tengo, qué información me dan, qué, qué conocimiento hay en esos datos eh, y qué acción tengo que hacer. ¿no? Si conozco los datos, actúo y al actuar modifico los datos, ya no los conozco. Y así estoy todo el rato dando vueltas. ¿no? Como cada vez hacemos más procesos pensados para todo el mundo con inteligencia artificial este fenómeno eh, se repite cada vez más veces. Así es que es posible que lleguemos a la paradoja de estar utilizando dispositivos de inteligencia artificial que han tomado decisiones basándose en, lo, en unos datos que ya no existen los datos, con lo cual esas decisiones tal vez ya no sean las correctas. ¿no? Entonces, esto nos obliga a, a, a pedirle a, a los a lo de desarrolladores de inteligencia artificial una serie de características especialmente potentes. La transparencia, la trazabilidad, la explicabilidad, todo eso tiene que ver con este asunto. ¿no? Bien, ¿cómo estamos ahora mismo? no Bueno, pues de nuevo muy rápido, pero tenemos como tres grandes familias o sí, o, o estadios posibles de la inteligencia artificial. Eh, la primera vamos a llamaría débil, que son aquellas aquellos desarrollos o aquellas eh, utilizaciones de inteligencia artificial con un propósito muy concreto, puede ser muy complejo, aunque se llama débil. Y pone bueno, aquí tareas sencillas, pero sencillas, ahora que lo veo, debería poner simples, no más que sencillas, ¿no? como entender la voz humana o como analizar el color de la piel o o de, de un humano, etcétera. ¿no? O sea, son tareas muy, muy, muy concretas. ¿no? Por hacer una analogía con el mundo de, de, lo, de la teoría de autómatas, por ejemplo, o de la computabilidad, estos, estas IAs débiles serían el equivalente a los lenguajes independientes de contexto, ¿eh? donde el propio desarrollo de inteligencia artificial eh, tiene reglas suficientes en su dataset, en sus en su motor de conocimiento, en, en, en, en los algoritmos que utilice para tomar decisiones de acción, tiene todo lo que tiene que tener el, para, para ejecutar esa acción. ¿no? Estos son IA débil. ¿no? La segunda, IA y estamos aquí, ¿no? es donde estamos. La segunda evolución, la, el segundo estadio de la evolución de, de la inteligencia artificial podría ser este IA general, que es donde la inteligencia artificial, los desarrollos simulan ser una inteligencia humana. ¿no? Y recogen entonces, sería el equivalente, por seguir la analogía, con la jerarquía de Chomsky de los lenguajes o con la computabilidad, pues serían como lenguajes dependientes del contexto. Ahora, el, el, los desarrollos de inteligencia artificial, además de sus datasets, recogen información importantísima del entorno ¿no? y con esa información del entorno toman nuevas decisiones. ¿no? El coche autónomo sería un ejemplo paradigmático, este es fácil de ver o inteligencias artificiales que hagan mmm, acciones que consideramos por creativas ¿no? De, eh, escriban un libro un poema que los hay eh, una obra eh, sinfónica que las hay o una obra de teatro o un cómic o una serie de televisión que están saliendo ya no o las fake news o cosas así no de, basadas en imágenes. Esto, eh, pero de forma autónoma, ¿no? No, no que alguien manipule que todos estaríamos aquí. no, El hacer una, una imagen falsa estaríamos aquí. Pero el que tomando decisiones sobre el contexto eh, haga cosas, estaríamos en una guía general. Entonces es hacia aquí, hacia donde estamos yendo. No estamos aquí ni locos, pero hacia donde estamos yendo. Este el último ejercicio de OpenAI, que es este chat. Chat GPT, que seguro que habéis jugado con él y si no os animo a que juguéis con él, que es un chatbot que, que te responde a preguntas, intenta parecer que sí a general. ¿no? Es un paso hacia esta idea general. Y el tercer estadio, que no estamos ni cerca, que está al otro lado de la línea del horizonte, le hemos llamado singularidad tecnológica o superinteligencia, que es cuando, si se consigue que una inteligencia artificial supere en todo a, a los humanos. ¿no? Sería algo así como... Las, por seguir la analogía, como la, los lenguajes de tipo cero, estructurado por frases, o incluso más allá, ¿no? Que, no, que no se pueden eh, analizar ni siquiera con una gramática eh, por, estructurada por frases. ¿no? Vale, esto no estamos aquí eh, todavía ni, ni, ni, ni se le espera, ¿no? eh, estamos en este camino ¿no? entre la IA débil y la IA general, pero de nuevo, re recupero el, el, el teclado QWERTY ¿no? y el lastre del conocimiento hace que este camino no, no vaya tan rápido como pudiera, primero, ni, ni tan uniforme como pudiera. Hay elementos, hay, hay entornos en los que la inteligencia artificial avanza más deprisa y hay otros entornos en los que avanza más despacio. ¿no? o Incluso que, que avanza eh, en una dirección dudosa, ¿no? que, que el coche autónomo... Eh, puede no ser la panacea que todos quisiéramos que fuera, ¿no? Cosas así, ¿no? Un elemento donde quizás sea más cercano y por lo tanto más fácil de ver dónde estamos y, y, a, y a qué nos queremos referir con la inteligencia artificial, que ya vamos entrando ahí sutilmente, ¿no? Es en las aplicaciones para móviles, ¿no? El, la penetración que tienen los, los teléfonos móviles, los smartphones es algo espectacular no hay ninguna otra tecnología del mundo de la historia perdón no ni del mundo que haya tenido una, una penetración tan grande ni el coche ni la radio ni la televisión ha tenido una una penetración social tan grande como los los eh, teléfonos móviles es ahora mismo muy muy muy muy difícil conocer a alguien mayor de 16 años y lo digo mmm, digo 16 pero podría decir 12 eh, que no tenga un teléfono inteligente a su disposición, eh, ni en Europa, ni en Asia, ni en América y, y en buena, buena, buena, buena parte de África. Es muy, muy, muy difícil eh, conocer a alguien que no tenga un teléfono, ¿no? Entonces, dentro de en estos, en estos dispositivos es donde se está jugando la partida de la inteligencia artificial de propósito general, ¿no? De para, para uso de todo el mundo, porque la, el dispositivo ya lo tenemos, ¿no? Cada vez más tareas se están delegando o, o gracias al principio este que decíamos de, de la ventaja competitiva, cada vez más tareas dependen de un motor de inteligencia artificial, de un desarrollo de inteligencia artificial eh, que, se, que se ejecuta o que se visualiza el resultado en un teléfono móvil, ¿no? Los chatbots son un ejemplo de ello. El chat GPT que estábamos hablando hace un minuto de ello es un buen ejemplo de ello. ¿no? Y, y los eh, cada vez más sistemas de, de atención a, al cliente tienen un, un chatbot escrito o hablado detrás, que es la, el primer nivel de contacto entre el, entre el cliente y una empresa. ¿no? Eh, Dispositivos que analizan la, la, la realidad, el entorno y nos ayudan a, a vencer barreras. Estos serían un primer paso claramente para la inclusión. ¿no? Una persona está en un país donde no controla ni siquiera el alfabeto, no sabe lo que significan las letras y un dispositivo móvil le hace poder entender lo que dicen las señales. ¿no? Esto es... Eh, el, el no entender la, la, la, el alfabeto es el equivalente a no ver eh, las letras o el no saber leer, eh, el, y el dispositivo me puede hacer eh, superar esa barrera. ¿no? El eh, reconocimiento de o, por imagen, ¿no? este, esta imagen que ya la he usado otra vez y la usaré después, es un, un dispositivo, una aplicación que reconoce manchas eh, en la piel. Y, y, y analiza y da una probabilidad de, de qué mancha puede ser maligna y qué mancha seguro que es benigna. ¿no? Entonces es una ayuda interesante para la persona o para el médico el decidir si hay que actuar con un lunar o se lo puede dejar ahí quieto. ¿no? Asistentes virtuales que me hacen la vida más fácil, que me manejan la agenda, que... Tal vez dentro de muy poco, eso parece, según Google, debería ser ya, pero en realidad no funciona todavía. Pero podría reservarme un, una mesa en un restaurante para cuatro personas a las nueve de la mañana, donde una de ellas es celíaca y se le avisa al camarero, etcétera Este tipo de asistentes cada vez tienen mayor capacidad y, por lo tanto, ventaja competitiva. Y, por lo tanto, cada vez se van implantando como el nuevo estándar. ¿no? Ahora, por supuesto, a nadie se le ocurre pensar en un cliente de correo electrónico que no que no te permita tener, además del cliente, el correo electrónico, un, un calendario donde poner citas, esto es normal, y un enlace a, a una aplicación para hacer videoconferencias como esta, esto es lo normal. Edición de imágenes, por supuesto, filtros de Instagram, filtros de mil cosas, reconocimiento facial para detectar mil, mil cosas, esto cada vez más, ¿no? Y eh, algunas aplicaciones que, que incluso generan o sugieren eh, código fuente para resolver problemas. ¿no? Que Esto es una pesadilla para los profesores de informática de programación de, de primeros cursos, sobre todo, y de ciclos formativos o de o de bachiller, ¿no? que es... Hay aplicaciones que le, le das el enunciado de una práctica de programación y te devuelven un código que resuelve el enunciado. ¿no? ¿Cómo detectar que solo ha hecho que el alumno ha aprendido algo haciendo eso, que es de lo que se trata? Pues es difícil. ¿no? Bueno, pero estos son <coughs> dispositivos o ejemplos de cosas que cada vez eh, damos por, por hechas. ¿no? Y cuando decimos damos por hechas significa que si alguien no sabe utilizar estos... No no sabe hacerle preguntas a un chatbot, no sabe girar y apuntar bien la cámara porque le tiembla el pulso hacia los carteles o, o el, no es una persona blanca que este es un problema con los sesgos que tiene, por ejemplo, esta aplicación que no detecta igual de bien las manchas según el, el, el tinte, las personas de, de color... Eh, afroamericanas africanas no esta este dispositivo no funciona igual de bien a, a fecha de hoy con lo cual tener un problema o no sabe cómo manejar un asistente virtual o no sabe cómo de, tocar etcétera estas personas quedarían fuera quedarían fuera no de usar eso sino de usar la de, de, de usar lo que estas aplicaciones están sustituyendo así es que si no hacemos las cosas de una determinada manera de una manera que sirva para, inclu, para incluir que, que sean inclusivas, eh, las convertiremos en, unas, en unos dispositivos o en unas aplicaciones que excluirán cada vez a más personas. ¿no? Y esto será, este es el problema. ¿no? ¿Cómo avanzamos entonces en la buena dirección? Bueno, pues estas características que hay aquí son las típicas de un desarrollo de inteligencia artificial, pero que eh, querríamos enfocarnos en esta de justicia e inclusión, ¿no? en la palabra inclusión. ¿no? Por poner alguna analogía pues tenemos estas posibles analogías de, de, de lo que lo que queremos decir con inclusión o cómo podemos hacer la inclusión pues podemos convertir la inclusión la inclusi el, el análisis de la inclusión de una inteligencia artificial en algo parecido a este a esta etiqueta de los de los electrodomésticos donde tú puedes ser electrodomésticos de cualquier nivel de eficiencia energética pero te lo marca la etiqueta no entonces yo ahora puedo comprarme una lavadora que sea A+, de energía, o D, ¿no? que sé que la D eh, va a consumir más energía. ¿no? Nada, nada impide que, que haya dispositivos de, de varias eh, eh, eficiencias energéticas en el mercado, pero es el, el, el, el mercado el que decidirá que cada vez sean más eficientes. ¿no? Es una forma de animar, porque claro, si yo puedo comprar una lavadora que consuma la mitad que otra, eh, pues voy a querer la lavadora que consume la mitad, o bien por economía a largo plazo, o bien por conciencia ecológica, o bien por las dos cosas. ¿no? Y esto es una posibilidad, es el animar al regulador o a la industria, perdón, a que haga, el eh, a tener un sello que identifique la inclusividad, el grado de inclusividad de su, de su dispositivo. Otra posibilidad es hacer una norma. Como esta, de, de AENOR, de accesibilidad. Accesibilidad e inclusividad a veces se confunden, pero no es lo mismo exactamente. Accesibilidad eh, lo que marca es el grado en el que una cosa se puede usar. Es, es accesible por más gente, con gente con capacidades diversas. La inclusividad necesita ser accesible, pero además debe, debe ser de una manera normalizada. Es decir, no es que hago algo y tengo una versión para eh, personas con discapacidad y una versión para... Personas sin discapacidad, eso sería, podría ser tener la etiqueta de accesibilidad universal de AENOR, el, el, el de para eh, discapacidad. Cuando hablamos de inclusividad, lo que pretendemos es que la misma, el mismo dispositivo y la inteligencia artificial lo pueda hacer, detecte las necesidades del, del usuario y se adapte. Sea el, el dispositivo el que se adapte al usuario y no al revés. ¿no? Otra posibilidad es dar sellitos así, como hace la de, como esto de accesibilidad, tiene mucho que ver con esto de aquí. O un sello que marca, como el de Madrid Excelente, por decir un ejemplo, que haya que pasar una inspección técnica de dispositivos, ¿no? una y es como no cumplas un, un, un mínimo nivel de inclusividad, no te dejo salir a la calle. ¿no? Que es lo que ocurre con los coches y con, y con todos los electrodomésticos, de hecho. ¿no? Si no tienen una determinada eh, calidad, no te dejo salir a la calle. ¿no? Cualquiera de estas cosas sería un buen paso. Hacia la inclusividad, pero ninguno de estos, de estos elementos está ahora mismo eh, ni siquiera en, en fase de prueba beta. ¿no? Y eso provoca situaciones de exclusión. ¿no? Vamos a poner dos ejemplos. ¿no? Este es un altavoz inteligente, detecta que alguien le habla eh, y le hace una orden y él ejecuta la orden si es que es capaz ¿no? de hacerlo. ¿no? Sin embargo, hay problemas ahora mismo porque estos dispositivos no funcionan igual para todo el mundo. ¿no? Eh, de hecho, no hace falta ni siquiera decir, claro, o sea, si alguien está tartamudo, tendrá problemas para usar este, este dispositivo y los tendrá. Si alguien no vocaliza bien, tiene un problema de dicción, lo que llamamos una persona que habla de, en forma gangosa, ¿no? tendrá problemas. Pero es que eh, se ha hecho un análisis y, y dos acentos tan, tan blancos ¿no? eh, como el británico y el, el irlandés, eh, también hay diferencias entre ellos. ¿no? Imaginaos entonces la diferencia que puede haber entre un andaluz y un catalán ¿no? que utilice el mismo dispositivo. ¿no? La, la diferencia en los acentos puede ser tanto que, que puede hacer que haya eh, colectivos, comunidades autónomas, países, lenguas, eh, acentos, que queden excluidos del uso de esto. ¿no? Si es algo lúdico, bueno, pues, pues igual que yo soy bajito, pues no soy bueno jugando al baloncesto, pues no juego al baloncesto. Pero si es algo que cada vez se utiliza más para más cosas eh, y, y el principio de la ventaja competitiva hace que sustituya a otros elementos, pues hará que haya mucha gente que tenga problemas. ¿no? El otro ejemplo es el que ya lo había adelantado antes. Este dispositivo detecta. Eh, manchas en la piel que pudieran ser cancerosas, pero no funciona bien eh, con personas de color. Este es un dispositivo que se ha hecho en Estados Unidos donde la población de color es grande, es una, es una minoría eh, bien representada y sin embargo para ellos no funciona este avance. ¿no? Entonces esto mmm, hay que hacérselo mirar claramente. ¿no? El reconocimiento facial de emociones cada vez se utiliza más para los chatbots, por ejemplo, o para, o para muchas cosas, para saber si la persona está enfadada, está alegre, está triste y actuar en consecuencia. Pero eh, estas estos emociones en la cara tienen mucho que ver con la cultura y con la etnia, ¿no? con, la, con las eh, cosas culturales. Hay, hay culturas donde una sonrisa como esta de primer plano sería demasiado descarada, ¿no? Y entonces se, se cohibe esa sonrisa, con lo cual no, no podríamos saber, no, no identificábamos, no, no identifican bien que está alegre. ¿no? Y esto también es un problema que puede afectar a muchísima gente, no sobre todo en un mundo cada vez más interconectado, más global. ¿no? Volvemos a, una, a un navegador, o, no es el coche autónomo, pero un navegador es algo típico que utilizamos muchas, muchas, muchas veces. no Google, en el fijaos en la fecha del 5 de mayo del 2020. Eh, que Google se, eh, empezó a decir que iba a avisar de los lugares accesibles con silla de ruedas. De hecho, esto de aquí es un vídeo que podéis ver en la página web de Google donde efectivamente se ve que dice cuando un sitio es accesible con silla de ruedas. ¿no? Pero cuando utilizas un teléfono con Google Maps, en realidad lo que te da a elegir es ir en coche, ir en transporte público, ir andando, ir en bici o ir en avión. Pero no te da a elegir ir en silla de ruedas. Porque lo que, te va, lo que dice este titular, en, en realidad, no es lo que, lo que parece, sino que lo que dice es que el edificio, una vez que llegues, eh, es o no es accesible con silla de ruedas. Pero no te dice cómo llegar. Si, si llegar allí puedes hacerlo con silla de ruedas o no. ¿no? Y además, mmm, dejamos fuera la accesibilidad sensorial que ocurre si para una persona que no ve bien, que no oye bien ¿no? o la accesibilidad cognitiva, fijaos en esta pantalla con tantos simbolitos, alguien que tenga problemas que le afecten el aprendizaje probablemente se aturuye con tanto con tanto información y hay muchos navegadores que no, no te dejan personalizar o adaptar el entorno a la persona, ¿no? Así es que lo, lo que hay que hacer primero, eso sí, es acordar lo que es la inteligencia artificial inclusiva, que básicamente es justo eso, es intentar que el, el desarrollo de, se haga de tal manera que cada vez más personas puedan utilizarlo en lugar de cada vez menos. Que lo que antes se hacía de una determinada manera y podían utilizarlo un porcentaje de población, gracias a la inteligencia artificial lo puede usar un porcentaje mayor de la población, no es cero no es 100 ¿no? sino que si antes era un 80%, pues que gracias a la integridad artificial sea un 85%, eso va en la buena dirección. Y así sucesivamente. Hay algunos intentos, por ejemplo, este artículo publicado en Springer por unos colegas míos y por mí mismo, que eh, hicimos un, un piloto de un desarrollo para la Fundación 11, para la 11, perdón, de, un, de una aplicación de un aplicativo que que para trabajar con notación matemática, con fórmulas y, y notación matemática y, y química, ¿no? Para que lo trabajaran con ciegos, ¿no? Para que las personas ciegas pudieran usarlo, ¿no? Los socios, los, los asociados a la ONCE. Y lo hicimos de tal manera que ahora, ahora explicaré qué es lo que hicimos eh, en distintas etapas del desarrollo para conseguir esta, ¿no? esta inclusión, ¿no? La, cuando hablamos de inteligencia artificial, en realidad estamos hablando de una colección muy grande de, de, de desarrollos, pero básicamente eh, ahora mismo la mayoría de los desarrollos que están, o sea, o, o lo, que, lo que está creciendo más es el Machine Learning y su subconjunto Deep Learning, ¿no? Y el, y el procesamiento del lenguaje natural, pues cada, también va ganando posiciones, ¿no? El, entonces, lo, el, lo que voy a, vamos a hacer ahora es intentar descubrir qué hacer en estos de machine learning, en estos desarrollos de machine learning, porque parece que son los que más los que tenemos más cercanos. ¿no? Bueno, este es un esquema de lo que sería un desarrollo de machine learning. Hay otras posibles eh, eh, propuestas de, de esquema, pero básicamente eh, digamos que cada una de estas son como etapas, ¿no? Primero hay que comprender el problema, luego hay que adquirir y preparar los datos, construimos el modelo. Evaluamos el modelo, lo integramos en un sistema y lo lanzamos. Y al lanzarlo, vigilamos cómo ha ido y con lo que aprendamos, volvemos a una de las anteriores a volver a iterar. ¿no? Y así vamos funcionando. ¿no? ¿Cómo hacer un desarrollo de inteligencia artificial inclusivo en un modelo como este? Pues se nos han ocurrido varias ideas. ¿no? Unas ideas que tienen que ver con comprensión del problema. Otras ideas que tienen que ver con la adquisición y preparación de datos, otras ideas que tienen que ver con la monitorización y evaluación y otras ideas que tienen que ver con este bucle, ¿no? con el bucle y con este otro, ¿no? con este pequeñito de aquí del, de, y con este de aquí. ¿no? Y estas ideas son las siguientes. ¿no? Aquí, para hacer un desarrollo eh, inclusivo, habría que tener en cuenta... Todas las diversidades. ¿A quién va dirigido esto? ¿no? ¿A quién va dirigido este problema? ¿A quién lo tiene? ¿Y, y, y esta solución, ¿a quién se la dirijo? ¿no? Entonces, intentar hacer ahí un, un mapa de diversidad, ¿no? de cuánta es la entropía que, te, que tienen mis hipotéticos usuarios. ¿no? Y detectar e incluir en la toma de decisiones, a, en el momento de la compresión del problema, a tantas personas de esos tipos como podamos, ¿no? para evitar teclados QWERTY, para evitar traerme desde un entorno que es el mío, eh, soluciones que no van a encajar en un entorno que es el de una persona ciega, o una persona con 90 años, o en una persona con, en silla de ruedas, o con una persona que no sabe hablar español. ¿no? Entonces, este, este tipo de, de elementos eh, conviene que estén desde el principio. ¿no? no siempre están, de hecho, casi nunca están, y eso es un problema. ¿no? En la adquisición y producción de datos, lo mismo. Incluir datos que representen a esos grupos que hemos detectado aquí y dedicarle unas iteraciones a buscar sesgos. ¿no? La, los desarrollos de inteligencia artificial, por lo general, eh, no, no, no están sesgados. No es como dice la prensa que, que están sesgados, sino que lo que hacen es ilustrar o, o manifestar sesgos que había previamente. ¿no? Sobre todo en los de Machine Learning, que lo que hacen es sacar conocimiento de, de un dataset previo, lo que hacen es detectar o, o poner blanco sobre negro y, y, y tomar decisiones basándose en unos datos que están sesgados. Con lo cual nos damos cuenta, nos ayuda a ver sesgos que había en los datos. Y esto nos va a permitir, si somos capaces de detectarlos aquí, reajustar los datasets para evitar que esos sesgos eh, se, se propaguen, ¿no? En esta interacción, la idea es incluir a personas con diversas capacidades en las pruebas, tanto en las pruebas de, de módulo como en las de sistema, como en las de luego en las de puesta en el delivery, en la, en la puesta en marcha, para identificar elementos del contexto de esas personas con diversas discapacidades que no hayamos tenido en cuenta antes. ¿no? Y por último, cuando ya está en fase comercial o en fase beta, eh, lanzada al mundo para entrenarse con nuevos datos que no están en el dataset, pues es muy importante abrir un canal de contacto para recibir feedback, que eso la mayoría de los, los se hace, por ejemplo, ChatGPT, pues si algo no te gusta o te gusta, puedes decirle me gusta o no me gusta la respuesta que me ha dado y, y mandarles un mensaje de por qué te gusta o no te gusta y eso alguien lo recibe y lo puede procesar para tenerlo en cuenta. Y comprobar que el modelo no se degrada con el tiempo para evitar esto que decíamos del principio de incertidumbre, ¿no? que, que el hecho de utilizar modelos como estos no hace que, eh, que, que ya no valgan las decisiones que tomamos al principio. ¿no? Con este tipo de medidas se pretende hacer que la, los desarrollos de, de, de inteligencia artificial sean cada vez más inclusivos. Ya para terminar. Pues volvemos a la imagen del, del coche autónomo. Y aquí hay otro elemento que no hemos hablado, pero que es muy interesante también, que es capacidad de realidad aumentada, el cómo cómo llenar de iconos y de información, de meta información lo que vemos, ¿no? Bien, y entonces habría que pensar en esta iteración que hemos visto antes cómo puede aprovecharse de esto de un desarrollo así, una persona ciega o una persona con, con discapacidad cognitiva que sea incapaz de, de, de identificar algunos iconos, como por ejemplo este logo. Todo el mundo entiende que esto es un logo, no le hace ni caso y ya está, pero probablemente una persona con discapacidad cognitiva a lo mejor pierde un tiempo valioso en intentar de identificar qué narices significa esto. ¿no? Y, vale, pues entonces el, el, el diseñar este, estos iconos de una manera comprensible, el, el etiquetar todas las informaciones gráficas con texto alternativo suficientemente rico como para una persona con discapacidad visual, etcétera, nos puede ayudar a hacerlo más inclusivo. ¿no? O bien, imaginaos esto, ¿no? el, el que aparezca un, un, en el navegador una opción que sea el dame eh, un, un itinerario, un, un recorrido para llegar a un sitio accesible por silla de ruedas y cuando digo silla de ruedas cuando decimos silla de ruedas es solamente por poner un ejemplo muy gráfico pero hay otros que es con un carrito de coche con un carrito de la compra con un bastón o con un andador porque soy un anciano y tengo problemas en las piernas o, o con unas muletas porque soy un deportista que me acabo de lesionar no o sea que esto no es solamente ser buenos porque llega navidad sino que esto es ser buenos porque nos nos va nos van ellos a todos de hecho el último ejemplo sería algo así. Las personas cada vez, eh, afortunadamente, so, eh, llegamos a ser más ancianas, pero desgraciadamente todavía hay muchas enfermedades asociadas a, a la edad, deterioros de, asociados a la edad, que pueden hacer limitar nuestra capacidad de, de independencia. Entonces, hay dispositivos de inteligencia artificial que pueden ayudar a personas con esta con edad esta avanzada y estas grado de dependencia a, a recuperar parte de la independencia que perdieron por el paso del tiempo. ¿no? Si le hacemos la cosa de una determinada manera, fenomenal. Si este dispositivo se convierte en un teclado QWERTY, ¿no? eh, pues esta persona tal vez dentro, el motor que tiene dentro de esta podría ayudarle a hacer mil cosas, pero si esta persona no es capaz de manejarle porque ese dedo ya no se mueve, no es capaz de atinar con el, con el botón, por ejemplo, eh, pues habremos hecho un pan como unas tortas. De hecho, eh, habremos hecho algo negativo porque a, a, le habremos frustrado, porque de repente la culpa es suya, ¿no? Ya no es de la edad, no es del dispositivo, la culpa es suya que no es capaz de hacer algo que los ingenieros han decidido que es muy bueno para ello, ¿no? Por acabar con un, no sé si esperanza o algo así, este es el chat, chat eh, GPT, le hice esta pregunta cotilleando, ¿no? ¿Somos las mujeres más inteligentes que los hombres? La respuesta me encantó, ¿no? Dijo que no había evidencia ninguna, pero que la inteligencia no es solo un factor, sino que es muchas y que hay que tener en cuenta muchas cosas. Y lo, lo último es un mensaje súper bonito. no Lo que importa es desarrollar nuestras habilidades y potencial al máximo independientemente de nuestro género. Bien, si quitamos aquí género y ponemos de nuestro base, si es de carbono de silicio o eh, podríamos extender esto a una inteligencia artificial. ¿no? Y entonces, el, el hacer este tipo de cosas es lo que podría hacer la inteligencia artificial más inclusiva. Y nada más, espero que haya eh, servido esta hora y poco para plantearos sobre todo preguntas más que respuestas. El interés es plantear más preguntas que respuestas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Panjo. Eh, la idea ahora es plantear preguntas, quiero decir, podemos intentar, si quieres, que responda directamente ChatGPT, la verdad es que últimamente todo el mundo <risas> habla de ChatGPT, es una cosa curiosa, como, como se, desgraciadamente o afortunadamente, yo ya no sé muchas veces cómo describirlo, ¿no? porque al final la herramienta o el juguete, porque al final la, se utiliza como un juguetito, y lo que venden los periódicos no es el hecho de lo que hay detrás o lo que significa tener ese tipo de, de estructura, de, yo no lo llamo inteligencia, de manera seminteligencia, porque si luego uno analiza el discurso curso eh, deja bastante que desear es coherente en cuanto a estructura semántica y otras cuestiones pero realmente luego cuesta cuesta aquí tenemos un grupo de lenguaje natural con los que de vez en cuando hablamos y esto ellos pues me comentan varias cuestiones y ellas y, y claro dices pues tienes razón porque yo te dedican a esta parte te dicen, bueno sí, sí, parece coherente pero luego revisas y no hay tanta coherencia es una cuestión sí, complicada es no no no en el caso particular de GPT hay un yo el otro día vi un ejemplo hay un, un, un catedrático de inteligencia artificial de, de la Universidad de, de Alicante, es Faraón Llorens, que es amigo mío y lo sigo en, en Twitter. Y entonces, el otro día, jugando con GPT, le hice una pregunta de lógica, es la lógica en primero o en segundo, ¿no? Y le hice la pregunta de, por favor, ¿me podrías decir con tablas de verdad eh, esta esta sentencia lógica que es? P implica Q, entonces, no sé qué, esas cosas, ¿no? Y entonces eh, eh, le respondió, es fantástico, hasta que analizas o sea, todo fenomenal, le responde muy bien, hasta que analizas la tabla de verdad. Y la tabla de verdad está mal. Entonces, el, el fallar en una tabla de verdad para la lógica es como fallar en una tabla de multiplicar para la aritmética. Es algo que no puede ser, ¿no? No puedes decir, hacer una tabla de verdad que digas que es falso cuando es verdadero, ¿no? Es como 2 por 2 igual a 5, pues el discurso puede estar fantástico, pero... La, la, la cuenta contable no va a salir. Entonces, efectivamente, el ejemplo en particular de ChatGPT es un ejemplo típico que le pasa un poquito como metaverso, que, que es que genera un montón de titulares basado sobre todo en expectativas, no en ciencia, no en realidad, sino en expectativas. Es esto, ahora fíjate lo que hace, pero va a ser capaz de hacer no sé qué y con eso eh, llenas titulares y, y, y periódicos enteros, ¿no? Y esto es peligroso, claro, porque tenemos una sensación de tener que ir muy deprisa, pero no tenemos... Hay que saber dónde, ¿no? Y entonces, eh, si la tabla de verdad de, está mal hecha, pues hay que parar, parar un poquito y, y, y que diga no sé hacer tablas de verdad, lo siento, y, que, y esa es su respuesta, o a enseñarle a hacer tablas de verdad con una urgencia pambosa. Y lo mismo pasa con cualquier desarrollo de inteligencia artificial, que, que, que lo hacemos para el público en general. Entonces, si lo hacemos para el público en general... Tenemos que asegurarnos que el público en general es capaz de usarlo, porque si no, vamos a generar una expectativa que va a frustrar a mucha gente y va a dejar fuera a mucha gente. Y este es el asunto de la inteligencia social inclusiva, ¿no? que, que puede ser un paso hacia atrás, como lo hagamos mal, que hay una, algunas veces que solo tenemos un disparo, porque una vez lanzado el, el, el, el camino, eh, todo el mundo se va a apuntar a, a avanzar en ese camino y como, como la tabla de verdad esté mal desde el principio pues vamos a llegar a una lógica un poco rara ¿eh? <risa> en el que el hijo nazca antes que el padre no sé no, no puede ser pues estas cosas ¿no? ¿A cuál? <risa> yo, creo que, yo creo que es, es obvio no eh, bueno Creo que de tú y yo vamos a monopolizar la, la, la, la conferencia. No sé si hay alguna pregunta. Podéis utilizar a los asistentes si queréis. El, eh, hay un panel de preguntas y respuestas. Entonces nos mandáis si queréis mientras la, la pregunta, por si queréis participar. En todo caso, yo solo quería hacerte un par de, de, de preguntas, ¿no? Porque, bueno, una tiene que ver con, con el dicho chat GPT, este tan famoso, que ya, bueno, ya nos has comentado. Y hay otra cuestión que a mí me preocupa que tiene que ver con la relación, con, con la información que tratan los algoritmos. Digamos Ahí yo creo que también hay un factor en la parte de inclusividad que tiene mucho que ver con eso que has comentado durante la presentación, en cuanto que hay que tener una, unos datos diversos y no específicamente concretos. No hablo de sesgo, ¿eh? hablo hablo de lo que lo que has distinguido tú de la parte de eh, aplicaciones generales, y específicas. ¿Eh? Todos entendemos un poquito que si algo. Hay una tarea específica, como has comentado en la IA débil, que tiene que realizar una tarea de identificación, la que sea, que es la que estamos ahora mismo trabajando, por otra parte, que es que realmente no, no hay ese segundo stage, está en una fase muy difusa, y el tercero nos queda muy lejos, la superinteligencia o la inteligencia en general. Recuerdo que la, la que realmente digamos sería el símil del comportamiento humano y de, de, del símil del cerebro al final, de cómo aprende y cómo es capaz de gestionar evidentemente con máquinas a mucha mayor velocidad de la que tú y yo podríamos, eh, por ejemplo, desarrollar poemas, ¿no? por ejemplo, no que ya, ya tenemos algún amigo conocido que se dedica exclusivamente pues, también a, a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la pregunta, iba por no, por no por no ir mucho, mucho más allá, era más, ¿cómo ves? Eh, a mí me preocupa mucho el tema de, de, de la parte en la, en la administración de, de, del uso de información y de composición de esas tecnologías, porque evidentemente esas aplicaciones se están empezando a, in, a integrar mucho en, en la administración española, en la administración pública, vía herramientas, vía chat y compañía, y me preocupa mucho que es que cuando se desarrollan no se está teniendo en cuenta ese tipo de información para tener en cuenta la diversidad y ser inclusivo o tener inclusividad en todos esos aspectos. Batiendo bien, te de como dicho desarrollo entonces cómo ves tú esa situación porque es una cuestión que, que, que a mí particularmente, yo creo que a la sociedad en general preocupa pero a mí particularmente me preocupa más allá de, de estos escenarios de expectativas que estás comentando de de, ciertos, de ciertas aplicaciones aplicativos o llamarle, por no llamarle modelos no voy a llamarle algo más realista bueno queda mucho hay, hay, hay mucho por recorrer en ese asunto ¿no? y, y, es, y es estoy contigo yo, a mí me preocupa muchísimo también porque creo que es algo, es, es uno de esos elementos esenciales, ¿no? Que, que una vez hecho de una determinada manera, marca la tendencia para los próximos X años, ¿no? Entonces, aquí hay como tres tres modelos, ¿no? El, está el, el modelo chino, que nos gusta o no, existe y, y, y, y le, lo disfrutan unos cuantos cientos, bueno, más de mil y pico millones de, de humanos, ¿no? Eh, con lo cual es un modelo chino donde digamos que los datos y, y el uso de los datos son propiedad del Estado, ¿no? Entonces el Estado decidirá cómo se desarrollan y quién tiene derecho a usar qué cosas y para qué cosas para el bien común, ¿vale? Este es un modelo que no lo creemos. Eh, ni tú ni yo ni creo que nadie en Europa, ¿no? Eh, luego está el modelo americano, ¿no? donde Donde el, el modelo estadounidense los datos es un elemento. Voy a hacer lo que estoy haciendo es. Voy a hacer lo del chino, nadie me discutirá, creo yo, porque en realidad nadie sabe lo que pasa en China realmente, ¿no? pero a partir de ahora sí que me discutirá mucha gente, ¿no? Pero porque voy a hacer una. una... Simplificación muy un poquito grosera, ¿no? Pero por centrar, el modelo estadounidense, los datos son fundamentalmente de las corporaciones, de las instituciones, de, de las empresas que son capaces de gestionar los datos, ¿no? Y entonces eh, ellas son las que, analizando esos datos, deciden cuál es el siguiente servicio, a quién va dirigido, cómo debe usarlo, etcétera, ¿no? Y, y, y allí claramente, como tiene un componente empresarial, pues tiene un, el retorno económico es, es la clave, ¿no? gasto tanto en investigación porque recupero tanto a la vuelta de un año, de 10, de 20. Y luego está el modelo europeo, que es el que más nos gusta, afortunadamente nos ha tocado a mi juicio vivir en el lado bonito de, de, del, del cuento, que, donde eh, se pretende que el dueño, se pretende, que el dueño del dato sea la persona. ¿no? Entonces, si, si, si somos los dueños de nuestros propios datos pues somos nosotros los que tenemos que decidir, tenemos la responsabilidad, un gran poder implica una gran responsabilidad, esto lo aprendimos mi generación y otras cuantas más un poco antes y un poco después, ¿no? eh, tenemos la responsabilidad de decidir cómo hay que usar esos datos. ¿no? Y entonces eh, esa, nosotros no, no tenemos la, el comodín del, de la llamada a la institución, decir, ah, en Estados Unidos puede decir, no, no, esto que se encargue la, la administración pública o que se encargue a, de, ...en regular a las administraciones, a las, a las empresas para que hagan un uso adecuado de los datos. Si el dato es nuestro, la responsabilidad es nuestra. Entonces, somos nosotros los que tenemos que empujar a las administraciones públicas primero, nacionales e internacionales... ...para que regulen el uso que se puede hacer de los datos y quién queda fuera y quién queda dentro ¿no? del uso de los datos. Este tipo de aplicativos, ¿quién puede usarlos? ¿Los ciegos pueden usarlos sí o no? ¿Las personas mayores de 80 años pueden usarlos sí o no? Los menores de 10 años pueden usarlo sí o no. Las personas que no saben hablar el idioma del lugar lo pueden usarlo sí o no. Eso somos nosotros los que tenemos que empujar para que para que sean de una determinada manera. Las respuestas sean sí es o no. es, ¿no? Y en ese aspecto la cosa va lenta. ¿no? Hay una serie de directivas, normativas eh, en Europa que se van desarrollando relacionadas con cómo hay que usar esos datos y cómo hay que usar... La, los desarrollos de inteligencia artificial para que cumplan una serie de, de condiciones entre los que pone inclusividad eh, para poderse comercializar o ser un servicio público, servicio público entendiendo el servicio para el público, titularidad pública o privada da igual, eso aparte, ¿no? Pero también recuerdo hace unos años, eh, allá por los principios de los 2000, o sea, la década de los 2000, donde hubo una directiva europea que obligaba a todas las administraciones públicas a, a que todos los servicios que dieran a través de Internet fueran independientes del, del navegador para evitar que hubiera una posición de dominio en aquel momento de Internet Explorer. Y, y dos años después de, de ser de obligado cumplimiento, yo me he encontrado... Eh, aplicaciones, páginas web de servicios públicos españoles, o, o en mi caso de la Comunidad de Madrid, que es donde vivo, y, y del Estado español también, donde te aparecía una, un mensajito de, para usar este servicio tiene usted que utilizar Internet Explorer versión no sé cuál, ¿no? Y digo, anda, pues parece que no basta con hacer una directiva europea que obligue a hacer un servicio público accesible con cualquier navegador, sino que hay que hacer algo más, ¿no? Ahora con de la inteligencia Capital tenemos la posibilidad, la madurez o podemos pensar en, en tener la madurez social suficiente y la, las herramientas suficientes como para eh, animar, forzar a, a que la administración pública regule y, el, y, y las, las compañías eh, fabriquen o, o desarrollen y comercialicen dispositivos cada vez más, más inclusivos, ¿no? Pero tiene que ser una cosa de autorregulación por un lado del mercado y de regulación de la, administra de la administración pública en la misma dirección, ¿no? El, el ejemplo que he puesto de los, las etiquetas de las, de las eficiencias energéticas de los dispositivos de los electrodomésticos quizás sea un buen, un buen, buen ejemplo, ¿no? No es obligatorio comprarte una lavadora A ⁇ pero si vas a... En la inmensa mayoría de las personas, si van a comprarse una lavadora y ven una A y otra que solo es A, y la diferencia es de un 2%, un 1% en el precio, se comprará la del A. Y con eso a, a, haremos que, que funcione más. De hecho, la, los, las etiquetas primero eran A, B, C, D, e, F, y enseguida eh, apareció el A, y enseguida el A, y ahora yo no sé cuántos pluses hay. Ya. ya. Ya hay que cambiar la etiqueta otra vez, ¿no? Porque ahora la etiqueta es un teclado QWERTY. no. Pero esa quizás sea el mejor ejemplo, ¿no? El, el, el identificar cuánto de, de inclusivo es la un determinada solución y el hacer que, que, que solo compremos aquellos dispositivos que, que cumplan un mínimo. Estás en mute, Rafa. Ahora, perdonad, había pagado. En el micrófono para evitar ruidos. Eh, no hay ninguna pregunta que nos hayáis hecho. De todas maneras, eh, yo, yo... yo… Rafa, si me permites, yo también. Yo me animo, yo me animo. A ver, bueno, respecto a lo de, a lo de la administración, Rafa, tenemos normativa. O sea, la, la 301-549 son requisitos de accesibilidad en productos TIC. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Juan José y creo que es otra vez el ejemplo del explorador que nos nos acaba de contar. Pero llevamos teniendo normativa que dice que cualquier producto de la administración tiene que ser accesible y cumplir con una con, con unas guías, ¿no? Que son las WCAG 2.2 ahora y, y todo. Y luego habría que hacer un poquito de visión de si realmente luego eso se cumple o no, ¿no? Pero Tristemente, a veces falla. Luego, con respecto a lo de. a, a justo lo que estabas comentando ahora, eh, Juan José, el, el, hay un, tenemos un vídeo muy bonito de Javier Romagnac eh, hablando sobre los productos de apoyo y cómo un producto de apoyo se acaba convirtiendo en gadget cuando se populariza, ¿no? Como esto de los, el GPS que te va contando por dónde tienes que tirar y todo. Entonces, tristemente al final, eh, lo que es, lo que se populariza y se convierte en, en gadget, acaba siendo más barato y, y por ahí está la vía comercial, ¿no? Que, que contabas, que es muy interesante. Pero bueno, ya veremos si, si somos capaces de llegar. Uh -huh. A mí me preocupa justo el ejemplo del Querti. ¿No? El, el que seamos capaces de cambiar de paradigma y de no restringir nuestra forma de pensar a lo que conocemos. Por ejemplo, eh, ahora parece que las, la, estas normas de, y guías de accesibilidad son como suficiente, ¿no? pero nosotros, por ejemplo, ahora en una asignatura estamos viendo que hay cierto tipo de adaptaciones que con tecnologías web con los dispositivos que conocemos hoy en día, son imposibles y que se hace, pues por ejemplo, eh, escenarios en los que se hace necesario que una persona ciega pueda tener eh, algo táctil, ¿no? algo en relieve. Pues Yo soy profesor de circuitos digitales, pues eso, que, que, que, que pueda tocar un circuito. ¿Por qué? Porque el, el texto alternativo no es suficiente. Aunque, consiga, aunque consigamos una inteligencia artificial que ya empieza a haber desarrollos, que te lea el circuito, Luego, la forma de acceder a esa información de una persona que lo no necesita es tan tediosa que, que no es capaz de comprenderla. Entonces, le tienes que dar representaciones alternativas fuera de ese paradigma. Y aquí viene el, el único problema que le veo yo con respecto a lo de a, a cómo incluir en esos datos sesgados que tenemos, cómo incluir representatividad de, de estas minorías. Y el problema está en que si tenemos, o sea, al final se supone. Que, el, que los datos deberían de ser representativos de toda la población, incluir a toda la población. El problema es que hay minorías que son muy minorías y no tenemos datos. O sea, si tuviéramos datos infinitos, esto sería perfecto, pero merece la pena, y, y aquí es donde ya no lo no tengo tan claro, merece la pena forzar esa representación a costa de desvirtuar un poco la población, yo siempre he pensado que... En, yo me dedico a temas de ahora de visión artificial, ¿no? De, en, en imagen médica, además, que es peliagudo. Uh -huh. y, y siempre le digo a, a la gente cuando está construyendo un modelo de, mira, si hay un caso, una casuística que, que vas a desechar, pues, imágenes que se vean mal, imágenes que no sé qué, haz que tu modelo... Eh, que avise al, al que luego vaya a usar ese modelo de al inicio de, oye, tu imagen no, pues, no la vamos a saber interpretar por esto, esto y esto, pero al menos que lo avise porque si no lo que te va a dar es un falso negativo o un falso positivo y no va a servir de nada. Entonces, ¿merece la pena forzar esa representación? Vale, vamos allá ¿no? eh, La respuesta corta es sí y la respuesta mediana es a lo gallego. Pues depende. Y la y la más larga la hago ahora. ¿no? Efectivamente, para empezar, no estoy de acuerdo contigo. Y voy a poner un ejemplo. En, en una afirmación que has hecho que parecía buena, pero me temo que no, que es si tuviéramos datos infinitos, esto sería perfecto porque no basta solo con eso o sea, el número el, el, el número importa el número importa pero, pero no es no es único ¿no? por ejemplo google está prohibido en china no puedes usar google en china ni google maps ni, ni google chrome ni ¿no? no puedes usarlo así es que cuando qu quieres analizar eh, imágenes de personas para detectar si están contentas o felices y utilizas el, el, la base de datos de google de imágenes pues probablemente te estés perdiendo una población, un, un, un, unos gestos y unos eh, fenotipos, unos, unos eh, eh, características de las caras de la población china, que no son todos iguales, que hay muchas diferencias, muchas etnias dentro, eh, porque están prohibidos, porque no han alimentado eso, ¿no? Hay un montón. Tienes un imagínate acceso a todas las imágenes de Google, ¿no? De, que, que almacena Google, ¿no? Pero, pero aún así no estaría bien, porque estaría sesgado, porque hay una serie de, de, de cosas que no están, ¿no? Es que el número importa, pero no es solo eso, ¿no? Tienes la toda el... la razón, es que me he expresado completa, ahora, o sea, lo estás diciendo y me he expresado un fatal. Me bueno, prefería tener información perfecta. Ya, esto vale, que, correcto. o sea, ya no solo sí, las sí. imágenes, bueno, sino sí, sí. el sitio donde vive, saberlo con... todo, ¿no? Claro, eso es imposible, con... o sea. no, es, es imposible a fecha de hoy, es cierto, ¿no? también era imposible volar. y o sea, yo, yo dejaría es imposible como un... De momento es imposible, no vamos ni a pensar en ello, porque no vamos a jugar con ese, ese escenario porque no está no es, no es posible a, a, en, el, en, el, en el horizonte que veo. no Más allá del horizonte no tengo ni idea de lo que hay, pero hasta el horizonte no tengo ni idea. Pero a lo que voy es, claro, si, si, si, si tenemos una casuística de colectivos tan, tan, tan, tan diversas que lo tenemos, que es cierto que cada que casi, casi, casi podríamos llegar en el límite. Cada uno de nosotros somos un, una etnia única, ¿no? Cada persona eh, podría ser considerado como una minoría única, ¿no? Que tiene una, una composición de elementos, de capacidades, discapacidades y cosas que le gustan y que le ponen triste y diferente al de al lado, una huella de alquilar diferente al de al lado, con lo cual ya somos diferentes uno de otro. Entonces, llevado al paroxismo, pues tendríamos que conseguir la personalización o, o uno a uno, one to one, ¿no? Que es, que es el, el, el sueño de cualquier publicista, ¿no? <ríe> Por ejemplo, ¿no? O de, o de cualquier político o de, o, de cualquier, o de cualquier cosa que sea de uso general, eh, le encantaría poderse readaptar a cada persona, ¿no? No podemos llegar hasta ese límite, pero eso no, sí que podemos avanzar hacia ahí, ¿no? Por ejemplo, si tengo un dataset de datos personales, ¿no? De personas, lo, lo primero que voy a hacer, seguro, por la ley de protección de datos, por mil cosas, es anonimizar esos datos, ¿no? Seguro, para, para poder ahora jugar con ellos de forma anónima. Bien. Una de las una Otra forma, en vez de anonimizar unos datos reales, es construir datos sintéticos, ¿no? El construir datos que se parecen a los reales, pero no son reales. Pues bien, en esos procesos de anonimizar y de sintetizar datos, podríamos, ahí sí, eh, ir parametrizando de manera que se construyeran datos sintéticos suficientes como para representar cada vez a más colectivos, ¿no? O cada vez más casuísticas diferentes, ¿no? Y una, no no hay que no es 0-100, ¿no? No es, vaya, como no puedo llegar a todo el mundo a, a, a adaptarlo al 100%, pues m, ni siquiera intento el 80, ¿no? No, pues m, analizo dónde estoy, estoy en el 60, muy bien. Hago datos sintéticos, anonimizo datos, añado datos sintéticos a datos reales para mezclarlos de alguna manera y anonimizarlo todo más, etcétera. Vale, pues hagamos de tal manera que el 60 se convierta en un 70, para que luego el 70 se convierta en un 80, el 80 en un 85 y en el límite estará el 100%. ¿no? Entonces sí que se puede. La, por eso la respuesta corta era sí, ¿no? Sí que sí que merece la pena, lo que pasa es que no a cualquier precio, claro, no es hacer, no es decir, bueno, un desarrollo sin tener en cuenta la diversidad me cuesta seis meses, un desarrollo teniendo en cuenta la diversidad y haciéndolo todo, todo, todo, todo me cuesta tres años, pues no, no hago el de el, el de tres años, ¿no? Lo que sí que hago es el de seis meses, de manera que, que dé un pasito para que la próxima vez, en vez de tres años, me cueste dos años y medio. Y la próxima vez, en dos años y medio, dos, y a la vuelta de no sé cuántas veces, que cada vez serán menos veces y cada vez será de una vez a la siguiente menos tiempo, me cueste lo mismo con atendiendo la diversidad que sin atenderla. Ese es el camino, el dar pasos hacia, ¿no? hacia eso. No sé si he respondido a todo, Jorge. Lo he intentado, ¿eh? Pero no estoy seguro si hay algo que me he Sí, sí, a la, a, la, a la duda, duda perfectamente. Ay, guay. Bueno, pues entonces, bueno, si yo un, un minutito más, porque ya que te tengo aquí, voy a, ¿Eh? a, a una pregunta sencillita, ¿vale? <risa> eh, que tiene que ver con algo que ya has comentado, ¿vale? A mí me, otra cuestión que yo creo que ya hemos como te he comentado, te he preguntado alguna vez y que hemos estado charlando sobre el tema, es el, el, el, la famosa IAD, europea, ¿no? Ahí yo echo de menos, y si, pues ahí quiero tu opinión un poco, llámale subjetiva o, o no subjetiva, subversiva o no subversiva, elige la, la expresión que más te apetezca, respecto a de por qué no hay ciertos factores, de los, por los, por uno de los cuales es la inclusividad que no está recogida de manera más explícita, porque sí que se habla de categorías, de aplicativos o de más que aplicativos, una mezcla entre el uso de la, de la IA en cuanto a toma de decisiones automáticas, que es donde se ha centrado mucho el debate, y no en otras cuestiones también como este, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu percepción? Porque yo creo que es interesante que estuviera escogido, recogida, porque ya está a punto prácticamente de ser publicada, por eso te decía, ¿no? Sí, es, es verdad que no. O sea, ahí hemos perdido un disparo, ¿no? A mi juicio, ¿no? Hemos perdido un, un elemento para poner en juego, pero, pero por lo menos en, en, en lo que se va a publicar y en lo que en los discursos y en los que se que se van oyendo al respecto, eh, no se dan pasos atrás ¿no? y no se cierran puertas. ¿no? Creo que el tema de la inclusividad en particular o de la inteligencia artificial inclusiva en, en concreto, ¿no? Eh, Todavía no nos lo creemos, así en, en general. No no no es, no es un o sea, el, el, por decir, el, el problema de, de la accesibilidad de los bancos a los mayores, nos lo han puesto de manifiesto a bofetadas un montón de personas mayores en España hace poco, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de, jodines, es que es verdad, es que quizá nos hemos pasado de frenada con la tecnología de los cajeros automáticos y estamos dejando sin atender a personas mayores, ¿no? El, el problema de la inclusión o de, o de, de las personas de la accesibilidad perdón, eh, arquitectónica nos lo pusieron de manifiesto hace unos años, hace ya bastantes años, eh, y, y ahora hay normas que no puedes hacer un edificio que no sea accesible, o los baños tienen que ser de una determinada manera, o rampas tiene que haber aquí o allá, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial inclusiva eh, es otro teclado y, digamos, o sea, eh, no ha llegado al, a, a la vez que la inteligencia artificial. No, llega más tarde. No somos conscientes, no hay un problema social que, que, que pida una solución. ¿no? Y en eso estamos. ¿no? En, en Ahora estamos todavía en la fase, por eso mi última diapositiva decía, generando preguntas, porque estamos en, justo en, en charlas como esta o en o otras, no muchas, muchas, muchas otras, intentando hacer las preguntas para que la siguiente versión de la normativa, de la, de la directiva, de la regla, de la ley de o de o del, la nueva generación de dispositivos de uso general lo tengan en cuenta y lo y sean la respuesta. ¿no? Entonces, ahora mismo, a mi juicio, hemos perdido claramente una oportunidad porque todavía no está maduro, no, no hemos sido capaces de, de hacer el suficiente ruido como para meter el término inclusividad, como, como el de explicabilidad, transparencia, trazabilidad. No y no hemos llegado. Esa es mi, es mi opinión. Rafa, mute. Micrófono de nuevo, perdonad. <risa> es que esto de estar... No, no, no está de, perfecto. Con, si yo con con te agradezco mucho. De, de, <risa> de producción, cuesta poquito. <risa> vale. Pues nada, totalmente de acuerdo. Que sí, yo creo que en esto lo hemos compartido ya en otros foros opinión y yo creo que es razonable un poco, pero es una pena de perdido la oportunidad, ¿eh? porque uh -huh. yo creo que en ese es el momento de hacerlo desde el principio, porque luego cuesta, ¿eh? la accesibilidad ha costado en ciertas cuestiones un montón, de hecho en muchas administraciones públicas aparte no, y aquí esto es bastante más relevante en cuanto a que va a afectar a todas las personas, porque yo creo que ahora mismo lo de ponga una IA en su vida va a ser lo, lo habitual, ¿no? En cada en cada caso que demos, en cada decisión que tomemos, va a haber una. Entonces, bueno, esperemos que, que sean suficientemente inteligentes de verdad para no, para no perder sí, Bueno, por, por, por acabar con un punto positivo, hay un dicho de un personaje español, no quiero citarlo porque no estoy seguro de que sea el que me, el que me acuerdo, que dice, que decía algo así como déjalos a ellos que hagan las leyes y déjame a mí hacer los reglamentos, ¿no? Y, y, y, y creo que aquí es la clave. Es lo que quería decir, que en la, en la normativa europea en la no aparece la palabra inclusividad como un elemento que brille, pero no hay nada que lo, le ponga trabas. Con la accesibilidad es que había muchas cosas que le ponían trabas, ¿no? Que era la rentabilidad económica. Después, ¿no? El, ¿Cuánto porcentaje puede hacer, usar esto? Un 80% es perfecto, ¿no? Ahora no. Ahora podemos decir, no, no, es que eso significa que un 20% lo dejas fuera. Un ¿no? 20% de hoy es un 25% de mañana, porque seguramente las personas que, que ahora tengan 60 años y puedan usarlo, mañana tienen 80 y ya no podrán. Y entonces y como cada vez somos más viejos, más gente, pues más porcentaje. Entonces, este discurso nos, nos permite hacer en la, en la capa 2, cuando esa normativa llegue a implantarse, la pelea hay que darla en la capa 2, que se hacer el reglamento, ¿no? En, en cómo se baja eso a tierra. Y ahí eh, no podemos perder la oportunidad de, de meter el, el concepto de inclusividad como, como elemento esencial, vertebrador, desde el diseño. Inclusividad desde el diseño. ¿no? Porque si no, la liaremos. nos pasará como con la accesibilidad. Tardaremos años en darnos cuenta de, de que hay que hacerlo. Pues lo mismo, Je, macho, no puedo estar en desacuerdo contigo. Esto me lo tengo que mirar, ¿eh? me lo tengo que hacer mirar. Es <risa> la Navidad, que se acerca y hace que converjamos. <risa> bueno, vamos a dejarlo entonces ya aquí, que yo creo que ya son, son y media. Hemos estado una hora interesantísima de charla, más media hora, todavía más interesante probablemente de reflexiones, porque eso era yo creo que también el objetivo de tu, de tu conferencia, de tu charla. Pues ¿no? bueno, nada, yo solo simplemente agradecerte mucho poder disponer de tu tiempo y que nos hayas ilustrado con cuestiones que, que, que no son tan tecnológicas, pero son más humanas y más sociales. Y eso a veces perdemos desde el punto de vista de, de, de la tecnología la informática esa visión. Así que te lo agradezco profundamente. ¿eh? O sea que eh, nada. Simplemente agradecerte, agradecerte la presencia otra vez aquí, a Jorge, a José Manuel, a los coordinadores del Máster, secretario del Máster, por estar ahí. Y, y nada, pues ya aprovecharemos otro otro momento para, para seguir con estas cuestiones. ¿eh? A vuestra disposición para lo que haga falta. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, Juanjo, seguimos. Eh, y, y, y nada, ya seguiremos con las jornadas y los ciclos de conferencia que vienen, vienen curvas y curvas también fuertes. No sé si tanto como esta, pero vienen fuertes. Muchas gracias a todos por estar ahí.